Bienvenidos a todos a la comunidad de conciencia mundial y a nuestro campo de conciencia mundial. Manténgase sentados en una postura confortable. Cierre los ojos. con una sonrisa en la cara. Observen la conciencia y observen que la conciencia pura está pacífica, es bella. Disfruten de vuestro bello estado de conciencia. Todos están amando ese momento presente de la conciencia pura. Y esa bella conciencia, ese bello estado, observa todo el cuerpo. Y amas este momento presente. Te amas a ti mismo. Y todo el cuerpo de Chi está muy relajado. Hay una aceptación total de este momento presente, de este estado de conciencia, de chi y del, y del cuerpo de chi. Y sentimos que en este momento presente nuestra vida en su totalidad es perfecta. Todo es perfecto. En ese mismo segundo, la vida se transforma a un estado nuevo de perfección. La vida empieza a fluir, transformándose en cada segundo, cambiando en diferentes formas y en diferentes estados. Es como las nubes en el cielo. La vida es chi. Y el chi fluye transformándose. Si nosotros aceptamos, nos aceptamos a nosotros mismos en el momento presente. Esto significa que realmente estamos amándonos en el momento presente y no hay conflictos internos. Es una especie de regalo que te estás haciendo en este momento presente. Me amo a mí mismo en este momento presente porque estás aceptándote completamente y debido a ello, la conciencia es totalmente abierta y no hay ningún tipo de juicio ni fijación. Este estado mejor, excepcional de la conciencia pura, se funde con el universo y se funde con nuestro campo de conciencia, constituyendo una completud e integridad de campo de conciencia. Inmediatamente creamos el más bello ser en el siguiente segundo. Siente que todo, todo es, está completamente seguro, está completamente afirmado en el momento presente. No, no poco, no mucho. Es solo como esto. Perfecto. Todo es como esto. Todo es perfecto. Así que en el interior te aceptas a ti mismo y aceptas todo. Y entonces en el interior de tu corazón se crea un espacio infinito. Ese es el estado más armonioso de la conciencia. Y debido a esta mentalidad y a ese buen estado de conciencia bello, nos vamos volviendo cada vez más bello. Y en este momento presente damos buena información y estamos creando una nueva vida y un nuevo mundo juntos a todos los seres humanos y a toda la naturaleza, juntos a todo el universo. Todo se fusiona junto, creando en todo este momento presente. Nosotros solo somos uno más. Y en esta transformación, nuestra conciencia es muy poderosa. Nuestro estado de conciencia y la información de nuestra conciencia guía esa transformación y especialmente guía la transformación de nuestra propia vida. Cuando nuestras conciencias conectan juntas, forman un poderoso campo de conciencia. Y ese campo de conciencia puede realizar la transformación más fuerte, más poderosa. La conciencia individual diseña la la transformación del universo, pero cuando, cuando se juntan nuestras conciencias forman un campo de conciencia. Y el poder se multiplica y, se, y realiza con más facilidad la transformación y la creación. Mantén la sonrisa en la cara. Cuanto más disfrutas de este momento presente, de esta completud e integridad, cuanto más te amas a ti mismo, más amas a los demás y a todo el mundo. Y siente cómo el interior se llena de bella información nutriéndolo, nutriendo todo. esa ese estado de conciencia pura bella y ese estado emocional se abre y la belleza se abre a toda la sociedad humana, y también volviendo la bella. Se abre al bello, a la belleza del mundo de la naturaleza. Y se abre a todo el universo. Nuestro campo de conciencia y el universo se vuelve en uno, se vuelve en una completud armoniosa y bella. Esa bella completud íntegra nutre nuestra vida. Nutre cada espacio interno de cada pequeña célula. Toda la información del ADN se vuelva a un orden armonioso. El interior está lleno de vitalidad, muy saludable. Yeah. Ahora, todos mantenemos este bello estado. Pueden mantenerse en ese estado para continuar moviendo y transformando toda la información del universo. Y vamos a hacer estas preguntas en este bello estado. La primera pregunta es, ¿es de Catherine. Sí. Mi pregunta sobre la conciencia. hay muchas teorías sobre la conciencia. Muy bella pregunta. La conciencia en sí misma algunas veces necesita la teoría. Para la mayoría de las personas necesita la teoría. Pero solo para algunas personas no necesita teoría. En determinadas situaciones especiales y provocativas, tú puedes súbitamente entrar en tu interior y e iluminarte. No todo el mundo necesita teoría, pero para la mayoría de las personas sí necesitan teoría para que guíen a que la conciencia entre en sí misma. Pero para la mayoría de las personas, esto sucede por, porque la conciencia se ha perdido de, de sí misma durante mucho tiempo. La mayoría de las conciencias de las personas se han fijado, han quedado fijadas en el mundo material. Enfocadas en muchas cosas del exterior, y es muy duro, difícil en venir al interior porque tenemos un hábito muy potente de que siempre esté fuera y se apega al mundo exterior y no tenemos el hábito de, poner, de, venir, de traerla al interior en ese tipo de estado necesitamos que algunas personas que realmente se conocen a sí mismos y que han conseguido la iluminación que nos ayuden que hagan el viaje para venir al interior de la conciencia paso a paso y darle la teoría por ejemplo la teoría de Chilencicun la teoría de la completud el doctor Pan hizo esta teoría para decirle a las personas que la conciencia humana tiene un marco de referencia, y ese marco de referencia está el en ti, y que es una especie de espejo, recibe información, y esa información va formando el marco de referencia. Y cuando tú entiendes esa teoría, tu marco de referencia podrá activamente venir al interior para encontrar esa teoría. Ese marco de referencia te va a permitir encontrar a través de la teoría, tu real maestro. El marco de referencia es solo una herramienta, no es la conciencia pura. La forma de entrar en el ser verdadero, basada en la teoría y en la información, nos permite que nosotros observemos y en ese momento, la teoría para. Cuando empezamos a observar, no necesitamos la teoría. Solo observar. Entonces. Entonces la conciencia se hace consciente. Gracias. La siguiente pregunta es. Es sobre la formación, el curso. Si puedes explicar un poco acerca de Ming-Jue Kung-Fu yeah. y del curso. Está hablando, estaba preguntando sobre la examinación, el examen. Después de cada módulo, Tú necesitas continuar practicando por ti mismo en ese mes. Necesitas digerir la información que has aprendido durante el curso. Cuando tú practicas por ti mismo, Tienes determinadas experiencias que necesitas ir escribiendo en cada módulo las experiencias prácticas. Eso es lo primero. En segundo lugar, tienes que comprobar que realmente has entendido lo que se ha transmitido. Eso incluye determinada teoría, que explican por qué practicamos y cómo lo practicamos en ese módulo. Ese es el propósito. Y eso necesitas escribirlo. ¿no? Este es el primer punto. En segundo lugar, cada día tienes que escribir cuánto tiempo practicas. Eso te puede ayudar para tener una buena disciplina. Yo sugiero que todos los días debes practicar dos horas. Puedes practicar dos horas de forma separada. Porque este curso, llamado Minyue Kung Fu, es una formación, un entrenamiento, no es solo un aprendizaje. Kung Fu, el, el entrenamiento Kung Fu, necesitas para hacer propia la práctica entrenarte duramente y así entrenar tus habilidades. Las habilidades mentales, y estas suceden en tu conciencia, es un tipo de estado. Alcanzar un buen estado. Y tú necesitas traer ese cambio a tu cuerpo. Primero hay un cambio en la conciencia, luego cambia el cuerpo y luego los cambios se ven en la vida diaria. Necesitas conseguir esos cambios para que se hagan muy estables. Cuando esos cambios se hacen estables, esto es kung fu. Por eso necesitamos escribir todos los días qué es lo que hemos practicado. No se, te, no, no se trata que escribas todos los días, cada día. Por ejemplo, en este mes, desde el primer día hasta el último día, todos los días he practicado dos horas, Y escribe de una forma muy simple acerca de tu estado, entonces en este, también escribes tus dificultades y escribes, de repente empiezas a practicar dos horas, pero si practicas cuatro horas, y eso es muy bueno. Todos los días he practicado dos horas y eso también está bien. Si la mayoría del tiempo practica tres horas, también está bien. Eso es, esa es para la, el examen. Bien, gracias. ¿Dónde se localiza la siguiente pregunta? ¿Dónde se localiza la mente? ¿Se localiza en el cuerpo físico, y yo en ti, en el ser verdadero? ¿O dónde? ¿En qué otro lugar? ¿Dónde se localiza principalmente la mente? La mente. Si tú entiendes dónde se localiza la mente, primero necesitas comprender el y en ti. Y en ti es básicamente el chi de las eh, de las células cerebrales se funde con el chi cerebral el y en ti va más allá del cuerpo físico, existe en el espacio. Está constituido por las células de cerebrales conectadas, pero puede ir más allá de las células cerebrales, puede ir más allá del cuerpo, puede conectar con la totalidad del espacio. Por ejemplo, ahora, todos, todos estamos en el IBNT y yo estoy en vuestro IBNT. Cuando IBNT recibe información, se forma el marco de referencia. Cuando la información y el marco de referencia es eh, disparado por alguna información, otra, la información central, el sistema que se ha formado, genera un movimiento en el IUT y ese movimiento se da en el marco de referencia y le llamamos pensamiento pensamiento o mente por ejemplo, tú piensas ¿dónde está localizada la mente? eso es ti. ese ese va más allá del cuerpo físico no podemos usar conocimientos para conectar con el iránti la conciencia pura Va más allá de los conocimientos de la física. Enlaza con los conocimientos de la cuántica, de la física cuántica. Pero va más allá de la física clásica. La mente... Es el movimiento de la información. A través de esa información. La información es un estado de completud como por ejemplo, el, el entrelazamiento cuántico. Por ejemplo, hay un quantum en China y otro en Europa, y esos no están conectados. Entonces, estimulas a uno de los quantum, el quantum europeo, en, lo estimulas en China y el quantum de Europa reacciona de la misma manera. En una palabra, la mente, los pensamientos existen en el espacio del I y ti, en un estado de completud. Muy bien, gracias. Have a from the pilot. Otra pregunta, and ¿el your observador in your of y lo observado son uno o se mantienen separados? Is ¿Es la conciencia pura eh, la que conoce el marco de la referencia? Es una pregunta de alto nivel. Esa pregunta necesita realmente es practicar y a través de la práctica experimentarla. Desde la teoría, voy a explicarlo ahora, pero necesitáis experimentarlo, porque si solo lo entiendes desde la teoría, no se transforma en una sabiduría, no es útil, es útil, pero realmente es solo una actividad de la mente. Queda en esa actividad de la mente. Cuando el observador se observa a sí mismo, si, si hay dos, están separados. Si aunque estén juntos, también siguen siendo separados. De esta manera, ¿por qué son uno pero están separados? El observador siempre es uno, nunca está separado, nunca puede ser separado. El observador observa el cuerpo en el interior, hay un solo observador. Cuando decimos separado, ¿por qué decimos? Porque tenemos el hábito y pensamos que nos observamos a nosotros mismos y tenemos la intención de observarnos a nosotros mismos. Y si realmente lo haces, realmente lo haces que el observador se observe a sí mismo y tienes esa intención y esa acción interna, tú estás siguiendo los viejos hábitos. Los hábitos crean un tipo de ilusión. Es la ilusión de la separación. Si tú vas a través, viendo... Puedes darte cuenta que hay solo un observador. Esto significa que el observador observa el mundo exterior y se pierde a sí mismo en el mundo exterior. ¿Cuánto se hace que se ha perdido mucho tiempo? Ahora el observador necesita venir hacia sí mismo. ¿Quién es que se da cuenta de que ese observador viene hacia sí mismo el marco de referencia? El marco de referencia no puede retener nada realmente. El observador usa el marco de referencia. Para decirse a sí mismo ven hacia mí hacia, ven hacia mí mismo ahora como ahora en el momento presente tú nunca vives el momento presente y entonces pero dices te dices a ti mismo ven al momento presente mantente en el momento presente es un tipo de intención esa intención, intención tiene que ver con el, los viejos hábitos, porque habitualmente siempre estamos en el pasado o en el futuro. Entonces, pues, nos cuesta estar en el momento presente. El observador es uno, solo uno. Pero el hábito es útil. Siempre que observamos el mundo exterior o algo, cuando observamos, el hábito es, yo estoy observando algo. Es, hay un mundo objetivo y un mundo subjetivo. Los dos, en realidad, están sucediendo. Esos hábitos, son dos hábitos, y se mantiene cuando tu marco de referencia te dice, el observador se observa a sí mismo. Tú totalmente, todavía te mantienes en el viejo hábito de observar algo más, observarse a sí mismo. Y se mantiene el mismo hábito de cuando observas el mundo exterior, cuando te observas a ti mismo. Tú creas, te creas a ti mismo, creas la información de ti misma. Esa propia información se observa. Esto es útil. Entonces, En ese caso, nosotros decimos, es solo una herramienta, pero en la realidad, hay un solo observador. En ese nivel, en este nivel es muy difícil de explicar. Incluso aunque no usemos las palabras para explicar, aunque las usemos para explicar claramente. Y aunque no sean demasiadas claras, nos ayudan a guiar al, al ser a regresar a sí mismo. Obsérvate a ti mismo y al principio tienes la intención y poco a poco observando y observando. El observador se relaja y todo se relaja. La intención se hace cada vez menor y menor. Y finalmente, el observador está ahí y la intención desaparece. Y entonces solo estás siendo tú mismo. Tú eres tú mismo. Ya no necesitas buscarte a ti mismo. Esto necesita que te des cuenta. Sí. Soy yo. Esa observación es un proceso. Observar el interior es un proceso hasta que tú encuentras, yo soy. ¿Lo pueden entender? Cuando el observador se observa a sí mismo y busca encontrarse a sí mismo, y quiere encontrarse, Tú estás en el, ex, en el punto de la separación, en el punto de la excitación. Entonces tú estás muy enfocada, estás en, a un nivel muy puro, y muy fino. En ese nivel es posible que, que te des cuenta de la existencia del corazón puro de bebé. Esa es la auto-iluminación o la iluminación de ti mismo. Cuando el observador, el observador comienza a observarse a sí mismo, a esto le llamamos min Yue, Cuando la acción de observar y la intención desaparece, tú empiezas a ser tú mismo. Tú eres tú mismo. Y le llamamos a esto el ser verdadero. Es un alto nivel de ninjue. También le llamamos el estado Iuan ti. Wow. Es Pero en ese estado, sí. el marco de referencia se mantiene ahí. Está en Iuan Ti, en el interior de Iuan Ti. El estado fijo del marco de referencia es liberado y entonces el marco de referencia se convierte en una herramienta. Es solo información, un, un sistema de información que está en ello ti. Y entonces, si yo en ti, tiene la capacidad de escoger y usar esa información. Bien, gracias. Esto necesita práctica, practicar muy profundamente durante mucho largo y tiempo. Y poco a poco vas a ir entendiendo más y más. Hay otra pregunta. Hay dos preguntas que he fusionado. ¿Cuándo te puedes mantener en el momento presente cuando hay sufrimiento físico? ¿Cómo controlamos los pensamientos cuando vamos en otra dirección de donde queremos, de donde queremos ir? Muy bien cuando hay mucho sufrimiento o mucho dolor en el cuerpo, en algunas partes del cuerpo. Primero, necesitamos actitud, aceptación, Esa es solo una actitud, pero quizás tú no real, realmente no lo aceptas. Pero lo mejor de esta actitud es que realmente sabes y observas. El observador o el observador observa el sufrimiento. Esta es una manera Oh, el cuerpo en el interior está muy, muy incómodo y entonces lo observo. Siento las emociones y observo las emociones, solo observo las emociones. El corazón, hay un dolor en el corazón, observo ese dolor. Me enfoco, me relajo y observo, observo el dolor. Cuando te mantienes observando, el observador se mantiene observando. Solo observas, no hay juicio. Quizás algunas veces se te escapa algún juicio, no hay problema. Vuelves a mantenerte observando. Al principio, quizás no seas muy hábil. Observas y observas. Y el dolor es demasiado fuerte. La habilidad de tu observación no es suficientemente fuerte aún. Pero no hay problema. En ese caso, tú tratas de cambiar la información. Te enfocas en el sufrimiento, te enfocas en el dolor del cuerpo y dices, ¿bien? Me conecto con el entorno, con el, la naturaleza, con el cielo azul y me voy separando de la, de la información del sufrimiento, del dolor. Porque si tú te enfocas en el sufrimiento, tú te enfocas y en el interior vas a empezar a juzgar y a pelearte. Y entonces los juicios se van a hacer más fuertes. Así que entonces mejor es que cambies el foco a la naturaleza, a lo que amas. A lo, Alguna risa, alguna otra información más potente. Eso es una forma que realmente no resuelve el problema, porque el sufrimiento se mantiene ahí. Cuando sientes que la información cambia, entonces la información de sufrimiento se hace más débil. Bien y entonces vas a través te sientas y estás totalmente relajado y vas a un estado profundo de Kun, creando un campo poderoso de chi te fundes con nuestro campo de conciencia y obtienes el sostén de todo el campo de conciencia siente que tú y el universo son unos y en ese estado Tú comienzas a hacer una observación más profunda. Observas otra vez. Observas el sufrimiento y el dolor. Sin juicio, solo observa. ¿No? Y entonces, con facilidad entras en la, el observador, observando, y poco a poco el sufrimiento va desapareciendo. Y el estado emocional también, pero tienes que ir profundamente. Si tú observas unos minutos, quizás se mantiene ahí, pero, pero no te rindas. Sigue observando. 30 minutos. Confía. Observa y al mismo tiempo necesitas relajarse. Desde el corazón de bebé, no pelees, no luches. El observador y la observación verdadera es como un espejo y al mismo tiempo y vas a través del dolor y se hace de esta manera el observador se empieza a ser más estable se vuelve independiente el sufrimiento puede venir del cuerpo o del marco de referencia de las emociones y todo eso empieza a disminuir, disminuir hasta que desaparece otra manera, a una manera de alto nivel. Tú solo te das cuenta que cuando sientes sufrimiento, estás fijado en algo, en el mundo material, o en las relaciones, o en las sensaciones del cuerpo, o en el nivel emocional, o estás fijado en determinadas ideas, Pero si te das cuenta, yo soy el observador, yo no soy todo ese sistema de apegos, yo no soy el sufrimiento. No me importa, yo solo me mantengo en la conciencia pura, yo soy la conciencia pura, soy el estado Minyue. Vamos más allá de todo y nos mantenemos muy estables durante largo tiempo. Y cuando nos mantenemos ahí durante largo tiempo, el sufrimiento se hace cada vez menor y súbitamente desaparece. Más tarde vamos más allá de este estado y quizás cuando volvemos a volvemos a nuestros viejos hábitos y quizás el sufrimiento viene del cuerpo físico y en ese tiempo el el Chi, el cuerpo de Chi, se transforma y el dolor desaparece. Y cuando volvemos al estado normal, el, el, el sufrimiento ya no vuelve. Esa es otra ma manera. La segunda, ¿Cuál era la segunda pregunta? Cuando tenemos pensamientos y no lo podemos controlar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? Primero que nada, no controles los pensamientos. Cuando quieres controlar profundamente, estás peleando con los pensamientos y entonces es muy difícil cambiarlo. Primero que nada, no controles. Cuando estamos practicando en la vida diaria, ¿Encontramos que hay determinados pensamientos? No nos importan. Aunque sean buenos o pensamientos negativos, solo nos damos cuenta, tengo un pensamiento. Entonces hay dos caminos. Uno, yo, eh, yo, yo sé lo que quiero. Maestro Wei nos dijo que pensamiento a pensamiento, el amor universal, pensamiento a pensamiento, profunda compasión, y súbitamente cambian. Otra manera, a lo mejor y de alto nivel, es cuando encuentras un pensamiento fijo, pensamientos negativos, no pelees con esos pensamientos. No pienses, quiero limpiarlo, para, para, para. Porque más se mantienen. Entonces, Oh, hay un mal pensamiento. Entonces con una sonrisa y dice, yo, no es un pensamiento mío. Yo soy el observador, estoy observando el pensamiento. El observador es muy puro. Es solo información. Te tienes que dar cuenta que esas formas de pensamiento antiguas son solo hábitos y solo te tienes que dar cuenta. ¿no? Cuando te das cuenta del pensamiento en ese momento, tú vas a la realización. Yo soy el observador. Cuando te enfocas en cualquier pensamiento, el pensamiento desaparece. La, la observación es el mejor estado de la conciencia. No hay bueno ni no hay malo. Es el mejor estado. Porque en ese estado... Es muy bueno para el cuerpo de chi. Es muy bueno para todas las relaciones. Y si sientes que esto es bueno, ¿cómo lo haces? Pues, para mantener la conexión dices, Shen Shi, Shen decir Shen Shi es una, un pensamiento práctico y ese pensamiento se vuelve el, el observador, que se combina con el observador y, y se hace muy poderoso. Aunque el pensamiento negativo sea muy potente, si tú te mantienes dos minutos, tres minutos, ese pensamiento se va a hacer cada vez más débil y te enfocas solamente en shen shi, shen shi, shen shi. Y ese sonido va al palacio shen shi. La vibración es en el palacio shen shi y en el cerebro. Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo, Ming Yue observa esa vibración. ¿Xianxi sucede en Minyue. Minyue dice Xianxi. ¿Xianxi aparece en Minyue. Ese es el secreto. Para que tú entres en otro nivel. Muy estable. Bien. Los malos pensamientos desaparecen. Lo, lo, lo, la mejor manera es que te des cuenta que han desaparecido en ese momento. Gracias. The other so we do have one here, hay otra pregunta hay muchas preguntas ¿Cuál es la diferencia entre el campo de chi y yo ti feel, el campo de, y el campo de conciencia ¿Eh? que quieren saberlo claramente cuál es la diferencia entre esos campos? De chi, y yo ti y de, de conciencia. Min yo. Todo es un campo de chi. Todo está en el campo de chi. El campo de conciencia es también un campo de chi. Cuando decimos y yo a ti, también es un campo de chi. Pero cuando decimos campo de conciencia, es un, un campo de conciencia de alto nivel, despierto. Generalmente cuando decimos campo de chi, sabemos que todo es chi. Todo es chi en el interior y alrededor. Tiene su campo de chi. El mundo natural, el mundo orgánico y el mundo inorgánico. Todo es así. La totalidad del universo, incluido el, el mundo humano, el mundo animal, el mundo orgánico e inorgánico, todo es todo es campo de chi, todo tiene campo de chi alrededor. Todo el universo es un gran campo de chi, y todo en sí mismo tiene un campo específico de chi. En su interior y alrededor, el chi fluye todo el tiempo, siempre. La existencia física es relativa. La existencia física siempre está cambiando en energía, cambia en chi, y el chi siempre está cambiando al estado físico. Esto está sucediendo todo el tiempo. Si observamos profundamente a través de un alto nivel de conciencia, todos los niveles físicos de la existencia solo son concentración estable de chi. Eso es acerca del campo de Chi. El campo de conciencia es para la humanidad. Y hay tres niveles, también inferior, el Chi corpo, corporal, y los órganos internos, el Chi, y el Chi de la conciencia. El Chi de la conciencia, se refiere al campo de chi de las células cerebrales. Pero las células cerebrales tienen también tres niveles de chi. Tienen un chi corporal, un chi de los órganos internos y un chi muy puro. Las células cerebrales son el, el chi más puro que existe y cuando se funden, se genera un gran campo de chi, muy puro, está dentro de las células cerebrales, alrededor de ellas, y todos se funden. Y se funden también con el tercer nivel de chi, que con todas las células nerviosas del cuerpo. Y es muy puro. Y ese chi de las células nerviosas conectan con el interior del cuerpo, con el exterior del cuerpo y con todo el chi del universo original, Yuan chi original. La calidad y la pureza de ese chi es muy similar al chi puro universal, junyuan chi original. A ese chi de tercer nivel ya va más allá del espacio-tiempo, del pensamiento espacio-temporal. Es el nivel de los cuantums, es, está en el nivel de la teoría cuántica. Y es como una completud, es muy muy puro y cuando es suficientemente puro y fino, no está aquí, no está allí, está en todas partes, no tiene límites. Ese y yo en ti, le llamamos, ese y yo en ti, le llamamos así, yo en ti es muy, pi, muy puro y muy fino. Y sus funciones pueden reflejar la información de, de el del universo, es un eh, un espejo redondeado invisible lo más especial es que este ti recibe la información y, y tiene otra función que puede abstraer abstraer esa información y llevarla a nivel conceptual. Tú puedes tener pensamientos, puedes pensar. Y eso depende de esa función especial, recibir información, enviar información y generar pensamiento lógico, es algo muy especial. Es un, al, un chi de alto nivel. Cuando hablamos de, con, de campo de conciencia, realmente ese es un estado y yo Pero, pero se combina con la información, el campo de información. Cuando tienes pensamientos, tienes ideas, tienes intención, todas informaciones, y yo en ti, cuando decimos campo de conciencia, realmente es, es el estado de yo en ti. Y es información pura, entonces todos los días, todos los días, todos los días estamos construyendo juntos ese campo de conciencia mundial y entramos en ese estado. Cuando entramos nos observamos a nosotros mismos, el observador se observa a sí mismo y aunque no estemos totalmente en el estado de Yantipuro, Pero todo está en Iyuan Ti. El estado Minyue es, solo proviene de las funciones o de determinado estado de Iyuan También nuestros pensamientos también provienen de Iyuan Ti. Cuando Iyuan recibe información, Cuando hablamos de campo de conciencia ya tenemos dentro de eso una intención. Cuando decimos amor universal, paz interior, la paz interior, felicidad, armonía, esa es información básica. Bien, gracias. ¿Do have any from the group? También tenemos una pregunta de uno de los, de los grupos de idiomas. ¿Cómo lo practicamos? Es una, es una pregunta importante. ¿Cómo practicamos? Cuando hacemos estas preguntas tan profundas, si nosotros practicamos, Incluso aunque no tengamos este conocimiento, practicando y practicando, vamos a ir experimentando, vamos a ir experimentando y vamos a tener más comprensión. Bien, ahora vamos a practicar. Sí, muy bien. Vamos a practicar. Cerramos los ojos. Nos mantenemos en el momento presente. Observamos a toda la sociedad humana. Cuando estamos en el momento presente, observamos el mundo exterior, realmente no hay separación con el interior. Especialmente cuando entramos en el estado Miguel y observamos. El cuerpo en el interior y observamos el exterior, el mundo exterior, es un estado de completud e integridad. Dentro y fuera es solo una conexión. Observamos todo el mundo, todo es chi. Y todo es esta información. Todo está cambiando a su propia manera. Está cambiando mediante el proceso que llamamos Junghua, el proceso del universo. Todo se funde y se transforma en una unidad. Si comprendemos esto, naturalmente aceptamos todas las realidades que ya están sucediendo. ¿Por qué? Tu vida es así hoy. La vida pura es así. Porque viene de un proceso de transformación. Esto es una realidad. Está ya sucediendo y esa realidad solo podemos aceptarla. No podemos cambiar el pasado, pero tampoco, pero podemos cambiar el futuro en el momento presente con la información de nuestra conciencia. Y esto es por, las, por qué, el por qué nosotros practicamos. Ahora tenemos el pensamiento correcto y la información adecuada en un estado bello y entonces estamos creando una vida bella y un mundo bello. Este tipo de práctica cambia toda la vida desde la raíz. Muchas personas practican muchos años, pero no pueden, no pueden llegar a la raíz de la práctica. Se continúan practicando y continuar practicando desde las ramas o las hojas se vuelve muy difícil. En cambio, practicar desde la raíz se vuelve muy sencillo. Solo purificar la conciencia y entrar en un estado puro y usar ese estado puro para fundirse con todo el cuerpo de chi, el cuerpo de chi y los movimientos, no perderse en los movimientos. En nuestro curso de Mingyue Kung Fu, nosotros necesitamos Nosotros vamos a traer a todas las personas de regreso a la raíz para mantenerse en ese estado Minyue puro y mejorar ese estado Minyue. Y desarrollar ese Kung Fu en el Minyue. Y desde ahí, iremos a través de todo el cuerpo, practicando todos los movimientos de forma diligente, profundamente. Y sentirás que dentro de ti surge una nueva esperanza el interior se va a volver muy claro, muy confiado. Y si no llegas a este nivel de práctica, siempre vas a tener poca confianza y vas a estar un poco confuso. Porque antes todas las prácticas era, las hacías desde un estado donde te perdías a ti mismo. Pero desde el estado de Minyue puro, el observador está muy claro en el momento presente, con una sonrisa interior. Ahora observa el espacio interior de la cabeza. Observa a través del interior, observa ese nivel muy fino, la realidad está en un estado muy fino, es el chi puro. Observa a través del cuello, el cuello es chi, cuando observas a través a él, te percatas de que hay un estado muy bello y eso lo combinas con una buena intención de amor universal, amando el interior. La transformación sucede a un nivel muy profundo. Observa el espacio interior de hombros y brazos Relaja. Vamos a través. ¿Quién va a través? Minyue va a través del interior. Siente Minyue yendo a través. El bello Minyue y su bella información crea un bello estado de chi llueva a través del espacio interior del pecho. A través del espacio interior del abdomen. A través del espacio interior de la columna vertebral, la médula, a través del espacio interior de las piernas, a través de todo el espacio interno del cuerpo. Relax. Cuando Minyue llena todo el espacio interno, solo relaja. La observación está muy clara, el observador muy claro. El observador se funde con el cuerpo de Chi, se funde con todo el universo. Vacío. Ahora vamos a hacer un movimiento. Vamos. A rotar, la espalda baja, MIGMAN, hacia la izquierda, atrás. Ah. Izquierda, adelante, derecha, atrás. Suavemente y despacio. Sentimos el espacio interior de Minjue, Minyue rotando en el espacio interno. Combinamos con una respiración profunda. Más relajados. Nos relajamos más. Esta rotación es muy pura. Es un estado muy puro de chi, un espacio puro. Totalmente relajados. En el momento presente y vamos muy profundo, la respiración se hace profunda y mantenemos este estado. Tú puedes sostener la respiración. Las sensaciones de chi del cuerpo se vuelven más fuertes. Las sensaciones de chi del cuerpo están en mingyue. Mantente a ti mismo centrado, no te apegues a las sensaciones. Ahora vamos a cambiar de dirección hacia el otro lado. En este estado la rotación es muy muy fina. a un nivel muy fino. Se vuelve muy clara. Todo el nivel profundo, fino, se hace muy claro. Todo el chi puro en el nivel interno fluye libremente. Se vuelve muy claro. Sentimos que la conciencia pura da información y en su interior es bella. Es libre, es flexible, no tiene ningún tipo de fijación en nada en el momento presente. Ese estado es muy importante. Si sí puedes mantener ese estado en la vida diaria, la vida realmente será bella. Relaja. Bien. Centramos el cuerpo. Siente la respiración del cuerpo de chi en Minyue. Siente el Minyue, el bello cuerpo de chi. Elevamos una bola de chi. Por encima de la cabeza. Invertemos el chi hacia abajo. Y con las manos cubrimos el ombligo, tuchi. Muy profundo, amate ah, a ti mismo, amate, ama al mundo, agradece a ti mismo y agradece a todo el mundo, a todo. Disfruta de este estado de completud de la vida, yue y separa las manos a los lados, abre los ojos despacio. Pienso que hay más preguntas. Más tarde investigaremos, podemos preguntarle a otros profesores, y también tenemos ese curso de ocho meses de Mingyue Kung Fu, que ya comienza el 9 de septiembre, el miércoles que viene. Les invitamos a unirse a ese curso. Más tarde, cuando practiquemos, poco a poco van a ir respondiendo, vamos a ir respondiendo más preguntas, y en algún momento ya desaparecerán las preguntas. No más preguntas, estaremos vacíos. Gracias.